Nosotros tenemos un montón de ventajas como proyectos, pues, Bueno, no tenemos glaciares, no tenemos vegas, no tenemos eh, bosques autóctonos, no tenemos especies protegidas. Eh, la, el acceso a, al proyecto está pavimentado, es una ruta pavimentada. No tenemos problemas climáticos ni de altura, lo que, nos, lo que nos permite trabajar todo el año in, en forma ininterrumpida. No tenemos problemas de logística. Así que bueno, son muchas ventajas las que tenemos, eh, se está también trabajando el estudio de pues, actividad técnico-económica que pensamos tenerlo para los meses de julio a septiembre, que es donde se evalúan en realidad los costos, y, que se, los costos de inversión que que se necesitarían para poner en funcionamiento la planta, la construcción de la planta bueno, ahora que es, eh, construcciones necesarias para obtener funcionamiento la operación eh, el año pasado el, el informe de recursos nos dio 2.1 millones de onzas de oro equivalente con 126 mil metros de perforados y este año lo hemos actualizado hace un par de semanas y nos ha dado en, con 200 mil metros más o menos 2.83 millones de onzas. En ese momento nos encontramos realizando un plan nacional en búsqueda de otro guarinal. Bien, eh, si bien bueno ya está hecha la exploración, seguramente se va a seguir avanzando, no digo teniendo en cuenta que eh, hubo varias sorpresas respecto a la cantidad de oro que que detectaron, que bueno, tengo entendido que siempre fueron buenas, más de la de lo que se pensaba en un principio. Muy buenas, muy buenas. Vos tenés en cuenta que, que Bonilán ha tenido episodios de esporádicos o etapas esporádicas de exploración de hace muchos años eh, y nunca nadie encontró nada o nunca nadie le tuvo fe. Eh, hoy por hoy con la tecnología que existe se pudo descubrir este yacimiento que es muy importante y estamos en búsqueda del próximo.